Buenas noches y bienvenido a la segunda ronda de la, la Fanny Cup. Y en esta ocasión estamos en el circuito de Assassin's ring y bueno, le damos la bienvenida en cabina al compañero Fran. Fran, ¿qué tal? ¿Qué dice Enrique? Pues pues aquí estamos una noche más y a esperar a ver qué, qué nos depara esta gente. Pues nada, vamos, yo seguro que, que dos muy buenas carreras al estilo de la Fanny Cup, una más al sprint y otra bueno pues más de estrategia, donde vamos a ver ahí las capacidades de los pilotos ¿no? pues para manejar esos dos tipos esos dos tipos de carreras tan tan diferentes. Tengo muy bajito. A mí me escucha. Flojo. Ahora sí, ahora bien. Ahora. A ver, pues ya tenemos ahí a los pilotos saliendo de. De Bose ya preparándose para, la, para ir marcando la mejor vuelta posible y, y vamos a ver lo que nos dispara los tiempos que nos tienen reservados. Vale. Bueno, mientras empiezan un poco a dar las primeras vueltas, a tomar contacto con, con la pista y, y a marcar tiempos, vamos a repasar un poquito cómo está el campeonato. La primera ronda, eh, bueno, pues que, que, que después de la primera ronda lidera Orlando Telleiro con 48 puntos porque hizo dos segundos puestos, le sigue en tercer, en segundo lugar eh, Luque Busto, que ganó, ganó la primera manga, me parece no ganó la segunda manga y está con 44 puntos, y ya le sigue en tercera posición manuel López que sigue que ganó la, la, la primera manga que está en, eh, a 37, vale, y ya más de más, más despegado está Nena Bladishevich que hizo tercero en una de las mangas y está a 28 puntos Manuel Alves quinto y sexto Alejandro Díaz Reina que también hizo el podio en la, la última manga y está a 25 puntos bueno, pues estos más o menos son los que están en, en cabeza vemos que ya Nena Placichevich bueno pues ya va marcando vuelta rápida ya más de viendo que los pilotos de los pilotos serbios van fuerte en este campeonato sí ¿eh? tenemos un par de ellos sí ha habido ¿eh? a, tenemos a este anela a yusan Miladorovic. son muy difíciles de pronunciar estos nombres y y sí sí vienen vienen vienen fuerte y, y vienen a, a dejar aquí su, su impronta no ya a decir aquí estoy la verdad que como siempre tenemos un montón de racionalidades aunque predomina siempre ¿no? española es una comunidad española pero bueno tenemos italianos portugueses como siempre tenemos inglés aunque es mitad español no que es muy un tenemos una rusa no lesia Borisova la chica sí pero el nombre yo diría que es tía pero no sé exactamente sí. Bueno, sí Luke Musto realmente parece con la bandera inglesa porque nació allí pero pero bueno yo se puede decir que tiene doble nacionalismo Nacionalidad. Habla perfectamente español y al igual que el inglés y lleva mucho tiempo residiendo en la zona de Alicante. Creo que vive por. Sí, ¿no? Es casi sí. vecino de Antonio Alonso también. Y Moñino también es colega. De, son tres pilotos que comparten barrio. ¿vale? Vamos. Pues nada, de momento ya vemos que, que ya se están marcando las primeras vueltas rápidas. Tenemos ahí a Antonio Alonso con 1.26-4. Y a una décima y un poco más al luz como estoy, tercero nena Vladisevich a, a cinco décimas. Eh, hay que recordar que ahora mismo en la líder Board eh, tenemos el, el récord lo tiene eh, Pavel Mukonin con, con unos 25-4. O sea que todavía ese tiempo se puede mejorar. Eh, yo creo que, que va a bajar. ¿eh? 25 4 no sé yo si mejorará el tiempo de pavel la verdad ha estado esta tarde por aquí ha intentado participar se ha registrado y, y bueno y la verdad es que es una pena que no pueda participar porque ha habido mucha participación en este campeonato sí. y tenemos un orden de prioridad y, claro. y bueno y hay pilotos reservas que están entrando sí. en orden y Sí, por suerte tenemos bastante bastante aceptación los campeonatos y se inscriben muchísimos pilotos. Pero bueno, el criterio es por orden. De, de, de gestión, sí, yo creo hay que hay que respetarlo porque todos los pilotos cuando se, merecen, se respetan muy bien Sí, yo creo que la Fanny Cup ya se va conociendo también. Eh, normalmente los campeonatos de tracción trasera, digo, de tracción delantera, perdón, están funcionando bastante bien. Y bueno, me gustaría dar saludar un saludo para Ale Fernando, que siempre está por aquí por el chat. <risa> y esta noche ya no está saludando, ya está pendiente de lo que van a hacer estos pilotos en pista y, y bueno, a disfrutar un ratito. Y como siempre decimos, si os gusta lo que estáis viendo, pues darle un like, si no os gusta le dais un dislike y, y suscribirse, por supuesto. Suscribirse si queréis y, y a disfrutar de espectáculo. Bueno, pues nada, de momento, bueno, pues ahí seguimos, de momento no se mejoran los tiempos. Ya solo queda no poco más de ocho minutos y medio, nueve minutos para, para terminar. Pero bueno, eh, vemos que de momento se mantienen los tiempos de, de las primeras vueltas y yo, yo espero que ahora eh, saquen, las, saquen las cartas buenas ¿no? los, los pilotos y empiece esto un poco a, a ver batalla. Sí, bueno, de momento ya tenemos ahí a Antonio Alonso que ha marcado un 26-4. Luc Mustó. En segunda posición, Sergio Núñez, piloto portugués, Alberto Lazzarini, piloto italiano. Sí. Nena en quinto lugar. 1.26, los tres primeros y en 27, uf, en 27 están rodando hasta el 15, que es Luis Peixoto. Claro, muy... Fíjate Luis Peixoto muy rápido y este, bueno, pues está ahí en esa imagen de 15, ¿no? Es que. Esta es, sí, una, pero es que una... No había un un mucha segundo calidad segundo muy apretada. Se, efectivamente, en un segundo y medio se están moviendo 16 pilotos. Es que es una barbaridad. Lo que se lo que te iba a comentar es que estaba viendo en el líder que Nena Ted eh, la vuelta rápida la tiene en 1.25.6. O sea, que, que ya la está marcando 1.26.5. O sea, que él tiene un segundo ahí. Eh, ahí no están pedos. O sea, que, que aquí se pueden bajar los tiempos y, y a ver si un poco saca te lo sacan los cuchillos y y empieza a ver un poco de animación. Sí, sí, recordar que este campeonato está tanto el consumo de combustible como el uh -huh. desgaste de neumático, está el por dos, está el doble de desgaste de y el doble de consumo. Uh -huh. Y sí que es verdad que en la primera manga, que son 20 minutos, es un poco más al sprint, veremos ahí... Eh, Primer lugar, en las primeras posiciones, los pilotos más rápidos, pero en la segunda manga son 30 minutos y habrá que gestionar esos neumáticos. Habrá gente que pase por bosses, habrá circuitos donde tengan que pasar todo, habrá circuitos donde haya gente que pueda intentar. Entonces, bueno, lo que intentamos conseguir es que pilotos no tan rápidos y siendo constante y sabiendo gestionar esas gomas puedan optar al podio, incluso a, a, a la carrera. Bueno, eh, Alex Fernández nos dice que sí se escucha todo perfecto. Yo también lo comprobó La verdad es que se escucha bien. Y María Moñino, último, ha participado, está participando como piloto suplente y la verdad es que está teniendo buena actuación. Buen tiempo para sí, sí. José María, bien. que está en muy un décimo 11. lugar. Muy bien. 11. 1, 1, 27, 5 sí. Ah, pues muy bien. El... Bienvenido José María Muñoz, esperamos que corras más con nosotros y bueno, ya Cena Cicoto, sí. Cena Cicoto, Cicoto también fue de los pilotos que entró de piloto suplente, uh -huh. pudo participar eh, la primera ronda de, uh -huh. debido a la notificación de ausencia de algún otro piloto que no pudo hacerlo. Y, y ya ha entrado, ha notificado ausencia, me parece que fue Ansel y José Valencia que no sí. se salían del campeonato que no podían sí. continuarlo y entonces lo cual ha entrado tanto Diurka como Sena Cicoto al campeonato ya de pilotos aceptados pilotos titulares y ya un imparcar, piloto rápido ¿verdad? habitual también de nuestros campeonatos y, y bueno y Sena Cicoto que que corrió mucho con nosotros y últimamente pues estaba un poco más fuera Pero bueno, yo yo personalmente me alegro mucho de que vuelva y, y, y verle por aquí con nosotros otra vez Sí, la verdad es que bueno tenemos este sistema de orden de entrada y participación y aceptado y titulares y suplentes, pero siempre estamos dispuestos a mejorar. Si se ocurre alguna sugerencia, aportarlo en, en el canal de Discord. Y lo tenemos que hacer de alguna manera. Debido a tanta participación, tenemos que gestionarlo de alguna manera. También es trabajar los primeros sectores. Morado, o sea, global. Ha bajado dos y medio. Y va a bajar este piloto también, que ha entrado de suplente. Sí, ha entrado. Sí. Está con muchas ganas de participar en este campeonato y la verdad es que lo está pudiendo hacer y va a marcar muy buen tiempo si no se sitúa wow, el cuarto lugar. Ah, muy está, buen tiempo. Final, Ahí está. El último sector ha perdido todo lo que había ganado, había ganado cerca de cinco décimas. Sí, pero está a solo. 126 milésimas del primer tiempo que ha marcado Antonio Alonso. Sí, Sergio sí. Núñez está solamente 46 milésimas, 51 milésimas para es que Nena. Es que fíjate lo que estamos hablando: ¿eh? están todos en nada. Está, está Lusto, Luke Musto también está ahí a 130 que... milésimas. Así que está sí, está súper Sí, super que, es que es verdad que el sexto, el sexto lugar ya tenemos a, a Dusa, que está a medio segundo, pero aún así sí, medio segundo es bastante sí, bueno. Sí, luego tenemos también Alberto Lazariño, otro medio segundo. Alejandro Díaz que manejo mucho de lo ahí. Fíjate, pues, Sergio ahí. Núñez, sí. lo vemos en cámara, creo. Bajando el primer sector y con bastante tráfico por delante. Tiene sí. un, un Hyundai delante. Ese blanco, creo recordar. Puede, ser... oh, puede ser un Cupra, ¿no? O qué? Uno, ah, sí, ese, no ese, sé, ese blanco. Ah, o sea, Hyundai, eh, la carrera anterior creo que lo llevaba. No se lo llevaba a Manuel parece, Alves. Alves no. no, Manuel Alves. Y sí, Manuel Alves, puede ser. Sí. Esperemos que en el centro, en el pescan, eh, no se sé. entere en un sector ¿no? puede hacer su vuelta rápida. O oh, si sí, han tenido ahí un percance y, ah, y se han visto bueno, sí, obligados a, a abortar esa, ese tiempo. Bueno, también importante muchas veces en la cual es que los pilotos dejen espacio, tengan en cuenta que igual que ellos quieren dar la mejor vuelta posible, pues, también darle dejarle a los demás pilotos el espacio suficiente para, para, para poder dar lo mejor de sí y conseguir cada uno la, la mejor vuelta posible. Aquí vemos ¿no? sí, que hay que ser inteligente en clasificación sí, y, y tanto espacio lo que tú estás comentando. Eh, te sí, Orlando ya lo tenemos ahí, que se va a posicionar el primero. Wow, vaya Ahora, tiempazo. Ha bajado tres décimas. Ha bajado poquísimo también el tiempo de, de Antonio Alonso. Sí. Quizás se haya desmarcado un poco en ese tiempo. Ha bajado al 26-2. Cuando Antonio Alonso y los demás están en 26-4, 26-5. Pues fíjate, quedan ya dos minutos y si tienen, los pilotos tienen que sacar lo que tengan, ahora ya no pueden guardarse nada y esperamos que ahora que, bueno, seguramente los depósitos van un poquito más ligeros, igual ahí pueden encontrar las décimas, ¿no? Para, para ganar posiciones y, y salir lo mejor lo más adelante posible en la carrera. Luke Musto que se va a Boxers, se conforma con ese quinto lugar sabes que estos son dos mangas y bueno, la segunda manga, recordar también que es parrilla invertida a los 10 primeros pilotos, lo cual lo hace mucho más interesante, las primeras vueltas sobre todo. Y luego la segunda manga, recordar que son 30 minutos y hay que tener mucha estrategia y mucha gestión de, de neumáticos. Pues sí, sí, sí, son dos perfiles de carrera totalmente distintos y donde se ve, por un lado, podemos ver ¿no? la gestión del sprint, la velocidad y. Y nosotros podemos ver otras facetas que también son importantes, como es el cuidar eh, la mecánica, cuidar eh, los neumáticos y el consumo. Y ser rápido también dentro de eso, claro. Un poco buscamos también el, el, el que los pilotos bueno, pues manejen todas las posibilidades y sea lo más completo posible. Bueno, vemos que queda tenemos? un minuto. Los que estén ahora ya en vuelta la podrán terminar. Vemos que Christian Balselli va mejorando sus tiempos. Eh, igual, pero bueno, al final parece que se ha quedado en. No, no ha podido mejorar su, 14, su posición 14. Dimitri Moskvin, pues igual va mejorando sus tiempos en 3-4 décimas. Está a punto ya de, de pasar por meta. Vamos a ver si mejora esa 24. cuarta posición. Vamos a ver. Si sí la va a mejorar. 23, bueno, no mucho, sí. pero bueno, ha, ha conseguido tal. Bueno pues ahí tenemos ¿no? el resultado de la Quali, pole para hablando Tellero con un tiempo de 96-2, seguido por Antonio Alonso a nada apenas dos décimas y media, le sigue Sergio lunes a tres décimas y cuarto Nena Bradisevic a tres décimas a un poco más ya, eh, quinto Luk Musto, que se ha bueno, conformado con esa quinta posición, le sigue a 3 a tres, 193 milésimas a, eh, Alejandro Tomeno. Vale. Alberto Lazzarini, el piloto italiano en séptimo lugar Tusa eh, el octavo, el noveno José María y Luis Peixiotto Tierra ese Top Ten eh, Muy bien. Bueno, eh, saludar a la gente que nos está viendo por el chat También claro. que están participando eh, claro. Le dan tanto Alejandro del Valle como Miguel Ángel Le dan eh, ánimos a, a Tomeno Y un saludo sí. para Carlos Gallardo y otro para Roberto Gil Roberto Gil, el nuestro webmaster. <risa> que bueno, que está medio pachucho, pero veo que tiene salud suficiente para, para, para ver la carrera y ver la retransmisión. Saludos, Roberto. Y esto me recuerda que bueno, que hace poco abrimos la, la web de de Rain room Spain, spain.com que la visitéis, tenéis información de todos los campeonatos que organizamos nosotros también los que se organizan pues en, en otras comunidades una base de datos sí, hay, inmensa hay varias páginas interesantes de ver campeonatos de tanto de oficiales de rey el tema del ranking también lo acabamos de meter también un botoncito eh, srs race up srlx los campeonatos que gestionamos en race room spain luego también está la página de de base de datos, donde encontraréis aplicaciones, todo lo relacionado, toda la información que hemos encontrado de sobre Ray Room está ahí metida. vale El tema de guías, de setups, sí, eh, configuraciones de todo tipo, eh, aplicaciones para telemetría, eh, wow. sin, hood, sí, o sí. Sea, sin hood, todo. Eh, bueno, hay varias páginas interesantes de ver. Eh, pasar dentro por de ahí. esa base de datos que es Ray Room. Pasaros por, por pues, www.rayroom Spain.com y bueno podréis dar esta información. La verdad es que es que es estado bastante, sí, o se ha metido bien. mucho trabajo ahí, creo, creemos que, que merece la pena visitarla, que os puede dar toda esa información. Y bueno, pues que la visitéis. Sí, gracias sí. al trabajo que ha hecho Roberto Gil. La verdad es que uh, tiene su su hora de, de curro y, sí, sí, sí, sí. y muy, bien, muy muy buena labor la que ha hecho. Sí, sí. Roberto Gil, como tú, Enrique, como bueno, de hecho, lo que... yo también, lo que hemos podido ayudar. Y, sí. y bueno, ahí está el resultado. Bueno, eh, antes de que empiece la carrera, ¿te parece si hacemos una porra del podio para la primera? Para la primera pues, carrera? Bueno, no sé muy de porra, pero que sí, venga. Bueno, vamos a ver. Yo voy a, voy a, voy a, bueno, voy a apostar porque va a ganar un Musto. Eh, luego va en p2 voto por, por orlando y en la p3 es lo que no tengo nada claro voy a decir voy a decir eh, nena Vladisevich este <ríe> Este hombre que no sé pronunciarlo bien bueno yo por cercanía orlando y antonio lo estoy viendo ahí arriba y y creo que van a estar ahí en el podio y ya no sé <ríe> Emanuel no está hoy, que sería no. un claro candidato a, a la victoria. No sé si Luke Musto podrá conseguir ahí esa meter la cabeza ahí en el podio, no sé. Bueno, me, me gustaría también recordar... Eh... Bueno, lo comentamos ahora después en la... Venga, carrera. De acuerdo, vamos a dar la, la salida. Carlos Gallardo me dice que esa web es un lujazo, chapó por el informático y un saludo para Simón mil que dice que no coge esa casualidad, pero bueno, siempre es bueno una carrerita de la VTCR, sabes que va a haber dos mangas, aquí parrilla completa, eh, diferentes nacionalidades y 8 segundos para que comienza la primera manga. Recordar, eh, circuito Saturning, eh, 20 minutitos por dos de neumáticos y de combustible y... Y a disfrutarlo, los pilotos y los que no estén bien. Entonces, venga, vamos a salir prácticamente ya. Vamos a ver. Bueno, pues ahí vemos una salida de momento. Parece que limpia. Orlando está manteniendo ahí esa primera posición. Sergio de Sergio Nunes. Y Antonio Alonso, que, bueno, que ha perdido una posición que parece que recupera. Está en lucha. ¿Hay algún, algún piloto vemos que, que un ha salido? track por ahí al Chinorro. Sí. Eh, bueno, preciosa, preciosa la salida limpia. Muy importante para una de las competiciones de las comunidades que haya mucha limpieza en pista, por favor. Y son 20 minutos la primera manga y 30 minutos la segunda. Esto sería entrar en una batalla surda y no es, no es beneficioso para el espectáculo. Sí, hay que, que tomarlo con calma. las La primera vuelta. Ahí tenemos al piloto serbio, a Nenaz, que está aguantando en ese segundo lugar con él. Onda cívica Amarillo. En primer lugar el piloto portugués Sergio Nunes. Y Alejandro Domeno que ha hecho una salida espectacular. Está en tercera en tercer lugar también. Sí, sí, se ha, se ha posicionado muy bien. está desde luego dando un buen resultado en esta última incorporación. Y esperemos que, que tenga un buen resultado. Vemos este grupito de los siete primeros se están distanciando un poco ya de de, la, de los demás pilotos. Orlando debe tener algún problema, yo ¿no? No lo veo las primeras posiciones, ha caído al puesto 23. 22, 22, 23 sí. Ha tenido que tener, sí. Ha tenido que tener una mala salida, Diurca también está por ahí el 21. Sí. Antonio Alonso también el 18, es raro porque es, según hemos visto, ha sido una ha parecido aparentemente una salida limpia, pero bueno, eh, ya sabéis que los pilotos tienen la posibilidad también de hacer cualquier reclamación que ponga, lo ponen a disposición de la organización para dar conocimiento de, de algún incidente que crean que es ilegal y bueno, sí, ya sabéis, eso es bueno para todos. ¿eh? Cuando se reclama, eh, también es una forma que todos aprendamos y, y bueno, a ser más limpios y mejores compañeros en pista. Sí, a... todo, todo lo que sea mejorar estaremos encantados de, de hacerlo. Bueno, pues, bueno pues un saludo para Aran, también que se añade al chat. Y ah, bueno. Edu, así bueno, mil. Hola, gracias por estar. Y bueno, lo que me gustaría comentar era eso: eh, tenemos abiertas también las donaciones de la web. Eh, ya hemos recibido varias donaciones, la verdad es que es de agradecer a. Sí. David Tres Serras, eh, Sebastián Fábregas, Simón Mil. Y en especial ha habido una gran donación bastante importante que nos va a venir genial para la gestión de, de los gastos de servidores, hosting web y, y demás. Eh, por parte de Jean-Pierre que, que bueno que desinter, desinteresadamente ha colaborado y económicamente sea ya, ya os digo que nos viene genial cualquier tipo de ayuda y nada es obligatorio pero si estáis por aquí por la comunidad sea ayuda en el Discord, sea ayuda de la manera que sea que podáis siempre esto lo hacemos sin ánimo de lucro y, y bueno intentamos hacerlo lo mejor posible para disfrutar nosotros para disfrutar los pilotos y, y esperemos que sea así pues sí, pues muchas gracias de verdad... A todos estos compañeros que, que han hecho esa donación. Eh, es importante para poder seguir adelante ¿no? con, con esta comunidad. Y bueno, pues, pues eso, pues muchas gracias y e intentaremos hacer un buen, buen uso de, de esa donación pues, para, para todas las cosas que necesitamos para tener esto en marcha. Bueno, en la parte de adelante se ve que tienen una buena batalla Alejandro, Luke y Dusan. Están bastante pegados. Sí, ahí los vemos. Están entre ellos, eso a muy, a muy poquita distancia, décimas. Aparte delantera, está interesante. ¿no? Sí, pero vemos que, que pena está cabiendo. habiendo batallas por todos lados. De hecho, Antonio Alonso creo que estaba teniendo una. Estaba teniendo. Estaba remontando, pero creo que se ha ido a boxes. Posiblemente por daños, Cual abandona, no sé si se va a preparar la siguiente no sé, no sé. La verdad es que normalmente vamos a ir a ver en boxer, Efectivamente, no parece que le estén cambiando neumáticos o, o repostando. Yo creo seguramente que... estará arreglando daños. Bueno, pues nos vamos bueno a ver. Y hablando de Leiro, lo tenemos en posición 17 también. Ahí zarzado eh. Un pequeñito grupo haciendo su carrera de remontada debido a, a los tiempos que está marcando va a tener sí, una pero, escala de la posición seguramente. Sí, ahí lo vemos que efectivamente bastante ¿no? bastante rápido ganando posiciones. Vaya grupo, eh, vaya grupo, vaya paralelo, vaya hacer wide, vaya, vaya grupo de cuatro. No se sabe exactamente quién, quién va a ser superado por quién. Pues sí, la verdad que cuando hay, hay se juntan buenos pilotos y, y de nivel tan igual, pues da lugar a esta situación ¿no? tan, Que tanto nos gusta ver, ¿no? Esos, esos paralelos, esos tiros guay, esas apuradas ahí al límite. Pues ahí tenemos a Luis Sousa, José Antonio, a Agustín Santana también, ¿no? Que va primero en ese grupo. La verdad que fijaros que esta es posición 15 eh, hacia atrás, o sea que por Estos paralelos entrando en la primera curva. Wow. Fíjate por delante sigue sigue un poco también la lucha eh, de, de, de, de este gruchito de, de, de cuatro porque parece que Nena Blaisevich ya se ha despegado. Y bueno, pues están todos ahí en, en un puño son cinco primeros. Bueno, nena yo diría que no se ha despegado mucho, de hecho yo creo que Sergio tiene el rebufo, le está enseñando el morro un poquito, ¿sabes qué te digo? le tiene cogido le tiene no, este grupo este grupo está tienen rebufo sabes son cinco pilotos y tienen rebufo seguramente en recta y luego hay Alberto Lazzarini creo que es el que sí, viene sí. con ese Alfa Romeo Es peculiar el piloto italiano que lleva la mejor skin que podría haber elegido la verdad <risa> hombre claro está muy propia rompido. no la del Alfa Romeo que además el, el coche es sí. superbonito me y gusta y mucho está intentando acercarse a estos cinco que fíjate lo, lo pegadísimos que van estos tíos este, aquí va a haber un final de infarto. ¿no? Eh, yo creo que, que, que cualquiera de estos puede, sí, sí, sí, puede sí, ganar y sí. eh, puede, puede llevarse la victoria. Cualquier despiste mínimo a estas distancias te deja, te deja fuera. Ne encabezado por Nena, fíjate, fíjate si es que van súper pegadísimos. Eh, encabezado por Nena con ese onda CB amarillo. Sergio bueno, lo que lleva. Males, te corrijo, lo que alejante. lleva es un Cupra. Es que los, los Cupras también tienen la, la skin de, ah, de hostia, H. Es un Cupra, vale, vale, vale. Sí, sí, vale, sí. pues lleva la misma skin que. Sí, este es un civil. El Honda civil de Tom, Tom Corr. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, el Luis Pissoto que lleva, que va con, lleva aquí la, la skin la, la, la de Tom Corr. Eh, es que es Honda, ¿no? Pero, bueno, también, también este año en el Lauda TC19 pues, pues los compraban. ¿no? Bueno, pues como decíamos, ahí vemos también a Sergio Nunes, no Alejandro Tomeno que está en tercer lugar, Gusto, cuarta posición y Dusa. Y yo diría que Alberto Lazzarini ya se ha incorporado a este grupito de seis, <ríe> este grupo de cabeza increíble que ahora mismo es donde más batalla está viendo porque son los pilotos que más, más cerca están. Sí, que es verdad, por de ahí detrás. Eh... Vemos cómo aparece Hugo Alexander y, y Alejandro Díaz Reina. Sí, sí. Estos tampoco están, están un poco más distanciado pero vamos. Eh, lo que hablamos cualquier despiste están ya encima. Eh, Alejandro Díaz ahí tiene buen rebufo para seguir esa estela que le está dando el piloto eh, portugués, perdón. Y por detrás de ellos viene Manuel Alves <risa> con ese dai blanco. Pues sí, eh, realmente Alejandro está muy bien posicionado, no solamente para esta sino ya pensando en ¿no? la, la segunda manga, la parrilla sí, Alejandro sabe que hay luego parrilla invertida de los 10 primeros. Sí, Se no. está preparando bien la segunda carrera, que quieras que no siempre sea un poquito de puntos más. Y, y yo creo que un piloto así de, del perfil de Alejandro, no yo me siento identificado con su perfil de piloto. Eh, también me prepararía más la carrera de estrategia de y de gestión de gomas, más que esta que es al sprint. Que aquí luchar contra estos tiempos es imposible. ¿no? Sí, quiero decir, bueno, pues eh, muchas veces los pilotos tienen todas diferentes cualidades y tiene que saber explotarlas. ¿no? Y es como, por ejemplo, hay pilotos donde dominan mucho las la carreras largas, el, el controlar ¿no? eh, los desgastes, todo eso. Y otros en cambio por menos. Super pegado Dusan y Luque, eh. Pues sí, como se salga de la estela, como se salga del rebufo pierde la velocidad ya. Bueno pues sí, yo creo que es muy importante lo que estabas comentando, de conocerse a sí mismo como piloto, ¿no? De saber los tus límites, no. Sí. No intentar sobreconducir o cederte en alguna frenada que puede ser contraproducente para otro piloto. Y, y luego también muy importante, lo que intentamos conseguir en las comunidades es que se conozcan los pilotos entre sí, no que tengan claro que hay pilotos de un nivel y hay pilotos de otro nivel y bueno, intentar luchar y batallar lo posible, pero dentro de, de ese conocimiento, ¿no? que, sí, sí, sí. que poner las cosas en, en su sitio en realidad. Y, que mejor para todos sí, que, que, que, que, que mejor sobre. para fru para frustraciones para sí. no sé para para, para mil historias ¿no? sí vamos yo creo que, que muchas veces el enfoque de esto también de es pues, también pasarlo bien divertirse está bien por supuesto competir y sacar el mejor resultado posible pero bueno cuando a veces no puede ser porque hay un pista hay una parrilla de, de, de, de, de mucha calidad bueno pues, pues, bueno, pues diviértete pasar lo mejor posible Yo estoy seguro que orlando que, que lleva toda una carrera remontada que la habrá fastidiado pero seguro que se lo está pasando bomba haciendo adelantamientos ¿no? eh, eh, porque es más rápido que esa parte de la parrilla y bueno es otra manera de disfrutar ¿no? y de pasarlo bien. en cualquier parte de la parrilla sí, va a tener más. a un piloto semejante a ti con el cual poder medirte y, y disfrutar es. y muchas veces cuando tiene una carrera individual, no, por decirlo de alguna manera, que no tienes, estás bastante distanciado del piloto de atrás y del de delante. Pues bueno, pues te toca disfrutar de ese circuito, de esa categoría, de ese coche, de esa conducción. Sí, y... vemos, vemos que la lucha adelante sigue y bueno, no para el baile. de bueno, Alberto de, la vez, está ahí. y ya está quinto. <ríe> sí, está quinto, y, hasta hasta es que verdad. Están todos a, entre pues, sí menos de, de, de, de, de, de, de un segundo todos. Eh, de, eh, bueno, eh, también Alejandro Tomeno eh, que está, está. está haciendo un carrero Alejandro sí, sí, sí, Tomeno sí, sí, la verdad sí. es que la, el segundo posicionado y el primer español en posiciones más adelantadas y sí. y el siguiente español es Alejandro Díaz en séptimo lugar ha una posición Alves vez tiene bueno, sí, tiene más, más, más lejos está a... es que vemos fuertes también los pilotos portugueses bueno hay un choque lateral eh, los pilotos van al límite, Luke sí. mosto y Alejandro Domeno. Sí, le ha ganado la posición Luke. ¿no? Y... y ahí bueno. se respetan cada uno su trazada, efectivamente. Sí. Claro, estos son pilotos experimentados, muy bien, también rápidos, ¿no? Sí, un mínimo de contacto de estos coches es normal que. No lo toleran, sí. Que tengan, eh, sí. Chapa, chapa, sí. Sobre todo choque lateral. Como... No enfrenada nada a llevarte lo opuesto y cosas de eso. Vamos a dar un, un poco un repaso a toda la, la parrilla, ¿no? Vamos a ir... Sí, avanzando. vamos a hacerlo brevemente, si quiere, porque quedan seis minutos. Y sí, pues nada, rápidamente. Volvemos pues con eso. la parte de adelante que está súper interesante, tío. Sí, pues nada, pues tenemos eso. Eh, en, en cabeza a, a Sergio Lunes, seguido por, por Luc Mustó, en tercera posición Alejandro Tomeno, le sigue Dusan eh, Alberto lazarini que está en P5. Eh, seguido de Hugo Alessandro en P6 y Alejandro Diabreina eh, en P7. Seguido muy de cerca por Ronald Alves con su Hilda y Blanco. A continuación Jamie Clavijo, le sigue José María Moñino, eh, Luis Pesoto en P11, posición 12 para Cristian balceli Alberto Vicente en P12. Orlando Teller su remontada ya, ya está en la posición 14. Agustín Santana ahí, acaba de adelantar a Alberto Vicente. Sí, bueno, pues 13 Alberto Orlando, Vicente 14, 15 posición Agustín Santana, José Antonio García Canosa eh, posición 16, Luis Sousa 17, Alexander chic 18, P19 para Carlos Ródenas Chevo Performance en posición 20, me sorprende verlo. Lo, verlo sí, agradece. Te, Habrá tenido, tenido algún pasar, percance o igual o, tiene algún daño. Nina Plasidis yevi también ha tenido un, un percance porque bueno está en posición 21 después sí, de haber también. estado <ríe> hace nada arriba. Joaquín García Muñoz en vigésimo segunda posición. Sergio Alonso en P23. diurka en, en P24. Ahora ha ascendido a, a la 23. Francisco Fimian en P25. Andrés Bauer, el compañero Andrés, también compañero de equipo de la de equipo 80, de Alejandro de Arrina en P26. Alesia Borisova, 27. Sena Checoto, el, el 28 y Antonio Alonso el, el 29 esta fuera de carrera ya Dimitri Moskin sí. y nada vamos a volver a, a cabeza y vamos a ver la batalla en estos 5 minutos sí que vemos a Luque ahí en segundo lugar ya eh, siguiendo la estela de Sergio Núñez eh, la verdad es que quedando cuatro minutos hay una hay un podio que nadie aponta, apostábamos por este podio nada que contaba con Sergio Núñez uh -huh. y con Dusan se ha metido ahí también y, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa en estos cuatro últimos momentos. Pues sí, porque vamos, esto se prevé muy emocionante este grupito, aunque parece que ahora tanto Sergio como Lux han puesto un poquito de distancia con el tercero. Y bueno, vamos a ver si se pueden escapar y, y luchar, llevarse la, eh, la victoria entre ellos. Bueno, está por aquí bien? por el chat saludando a la gente a Tomeno, animándolo y también a, a, a bien Moñino. Bien. Bueno pues Tomeno que está la p 4 haciendo un buen papel. Luis Pisiotto y. Eh, está eh, intercambiando posición. No, Luis Pisiotto es que se ve que ha tenido. Un percance. Orlando, Orlando ya ha está caído, en, en caído, décima sí. posición, ¿eh? Orlando se está posicionando muy bien para la segunda manga. Orlando se está currando una carrera de remontada y ya de momento está el décimo posicionado que le permitiría, si terminara esto así, salir el primero en, en la segunda manga. Debido a la parrilla invertida, o sea que, que bueno. Orlando tiene a dos segundos a José María Moñino. Vamos a ver si fuera capaz en estos menos de tres minutos que quedan ya, darle caza. Vamos a ver, vamos a ver si. si... No, la parte de adelante está interesante, ¿eh? vámonos a la parte de adelante porque están los tres pilotos que yo creo que no se sabe. Madre mía, si es que. Eh... ¿Quién, quién, va... <risa> ¿Quién va a ganar la carrera? Porque fíjate, fíjate. Se ha sumado y está, están los tres. Bueno, bueno, ya bueno, se está de Se acaba de apuntar, ahora mismo, wow, ahora mismo viene por detrás. Como se despisten estos tres y siguen batallando, van a ser mortales estos dos minutos. Bueno, vamos a ver un, ver un poco el mapa donde podemos ver efectivamente ese grupito de, de 6-7 pilotos apiñados wow. en, en, en primera posición. Y, vamos, eh, tenemos, eh, que nos quedan dos minutos de infarto. Wow, se va eh, Luke. Oh, qué pena que no ha conseguido pena. meter el coche sí, en sí. esa. Yo creo que ha bloqueado o algo. Wow. Una pena porque sí, ha un 7 Ha caído a P7. Bueno, y continúa la batalla porque gusta va a intentar meter el coche también a Sergio Nunes. Vale. Que lucro no se desanime porque ahora mismo, bueno, ahora está 12. Que si, si esto de minuto y pico remonta, pues puede, puede entrar a. Es difícil salir de la, del chinorro, es jodido. Sí, y, sí, sí, sí. Y una putada porque realmente está disputando la, la victoria por la carrera. La ah. cual ahora mismo la tiene dusa Sí, efectivamente. Que Sergio Nunes también. O oh, Sergio Nunes ha roto. A ver qué me marca. Y sí, 100% da dañada la aerodinámica sí, delantera. Uf. Sí, de... Pues bastante movida la parte de adelante. Vamos a ver cómo termina esto, porque ahora mismo está dusa Alejandro Tomeno y Alberto Lassarini, que está en tercer lugar. Pues sí, esto está muy cerca, aunque parece que Dusán ha admitido que un segundo de, de distancia. Queda y yo creo que entra vuelta. ya en la última vuelta. Sí. Y aquí ya se han acabado las tonterías y hay que, hay que sacar todo lo que los pilotos tengan. Recordar, sí, recordar que si por si alguien no lo ha reconocido, no sé si lo hemos dicho, Chasseryn, Chasseryn gp el circuito de esta segunda ronda de la Fanny Cup VTCR. Sí, bueno, no hemos dicho nada de, de, del circuito. Hay sí, una... habíamos puesto la info, creo. No sé si lo habíamos comentado. Sí, bien. no, no a bueno, comentar que, que la pista pues, una es una de 600 Que aquí se corre habitualmente el, el Mundial de, de Motociclismo. Y en cuanto a competición de coches, se corre la, la de Master. Sí, a pues... mí personalmente este circuito con los DTM del 92, los Touring Classic, me parece una virguería. Me parece un combo fantástico. Una curva constante, el circuito es una curva constante. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Da igual para el lado, va cambiando de lado, pero es una curva constante y, sí. y con coche de tracción trasera y.. Bueno, ahí vemos. Uh, ¿quién está un con lado. ¿o? Ah vale, sí, sí, sí, sí. Estaba echando las luces, efectivamente. Alejandro Tomeno va a terminar en segunda posición, sin no... No pasa nada, el mejor piloto español posicionado. Muy buen resultado para, para el debut. Lo de, menos de que entraba de suplente, creo, sí. Y, y Carrerón para estos dos pilotos que van a pasar por línea de meta. Vemos a Hugo Alessandre, piloto portugués, también llegando en, en esa tercera posición que le da. Lugar al podio, Alejandro Díaz Reina carrerón para bueno, él, bueno, en bueno. cuarto lugar. 4 muy buen muy resultado para Alejandro. Alberto Lazzarini, al final ha sido superado por Alejandro, en quinto lugar. Manuel, Manuel Alves ha conseguido el sexto. José María Moñino en séptimo lugar. Muy buena plaza para José María. Cristian Barcelli, octavo. Alberto Vicente, noveno. Y Agustín Santana, décimo. Eh, no veo a Orlando. Orlando Teleiro el 19, pues algo le habrá pasado también a Orlando porque ha habido muchísimo intercambio de posiciones en la parte delantera. ¿eh? Sí, sí, sí, ha habido un baile final eh, bastante, bastante importante y bueno, era, era de esperar, ¿no? Con, con, con esa, esos tiempos tan apretados esa competitividad, pues bueno. De... Ahí hemos tenido el caso de, de Luke, de Luke Mosto, que, que ha apretado no y salió mi Celuk en el chat pinchazo doble ostras madre mía bueno ahí ahí tenemos el ¿no? que, que después de la última atracción de, de Ray Room pues hay que tener mucho cuidado no con, con los, hacer planos que luego Perjudicar el neumáticos. Sí, nosotros por experiencia propia ya lo hemos visto que lo de los planos, cuando hace un derrape se te queda el plano, lo notas en la dirección, te puede dañar incluso la suspensión. Y si continúa derrapando, bloqueando un freno, lo que ocurre es que el, el plano lo sigue incrementando. Entonces, si sigue bloqueando la rueda. Si sí, la rueda tiende a, a aumentar el, el plano que tiene. ¿vale? Claro, Entonces, claro, claro, al final a lo mejor tienes 70% de neumático o, y pincha. Uh -huh. ¿Sabes? Que eh, ahora lo, el tema de los daños y tal, Raidrun la verdad es que con la última actualización es bastante jodido. Bastante jodido e eh, intenta asimilarlo a la realidad. ¿no? Y bueno. Bueno, pues nada, ahora... Eh, vamos a tener un, unos minutos de, de warm up para que los pilotos bueno pues lo van a tomar un poco con contacto con, con la con la pista están todos concentrados apenas sale Manuel Alves ahí saliendo de voces pero apenas sale nadie no quiere saben que vienen 30 minutos bastante intenso sí. y no yo creo que los pilotos en esta carrera Quizá haya alguno que intente ir a no parar, pero yo creo que debi debido a las curvas que tiene y al trazado del circuito este de Sacheri, sí. yo creo que van a pasar por voces casi todos, no sé. Hombre, yo creo que... La idea es, si pasas por voces, hacerlo a mitad de carrera, no hacerlo quedando 5 o 10 minutos cuando ves que no va a llegar. O sea, Gestionar bien la parada, si hace una buena parada se ser bastante competitivo en, en, en los tiempos de vuelta entonces tienes bastantes posibilidades. Sí, bueno, eh, hay que jugar con la estrategia y evaluar eso, tu, tu tiempo, eh, o sea tu ritmo, lo que pierdes, lo que, lo que desgastas. Es, es, es, es complicado y, y hay, que, hay que hay que entrenar y, y medir ese desgaste y, y ver tu ritmo y ver si te merece la pena. Eh, parar en boxes, apretar más, apretar menos, hay que hay que currárselo. Pues, pues sí, que la verdad es que es una pena, tío, lo de lo de Luke, porque estaba, ya te digo, es que sí, estaba hombre. tenía ahí la victoria, venía con más ritmo que Sergio Núñez, lo estaba, le, le había dado caza y, sí, lo sí, tenía sí, tiro, sí. ¿eh? Sí. Pues sí, sí que es una pena y eso y encima que haya sido por un pinchazo. Pero bueno, Alejandro Otomeno que acaba de salir también ahora de boxes, eh, Carrerón, el que se ha marcado en la primera carrera, Carrerón. Sí, sí, sí, esa ha remontado la segunda posición bastantes posiciones y, y ha llegado en segundo lugar, sí pues sí la verdad que, que ha hecho un carrerón bueno ahora la verdad es que la carrera que se espera ahora de 30 minutos con el doble de, de gasto y, y consumo de, de, de combustible no tiene nada que ver a la, a la primera carrera vale eh, son 30 minutos donde tendrán que da igual los pilotos rápidos que hemos visto en la primera carrera eso da igual porque se invierte posición se invierte en los, las 10 primeras posiciones el décimo sale, sale el primero y el primero sale el décimo y tal. Y, y luego, bueno, veremos quién es regular en tiempos y quién hace buena estrategia en bosses o quién gestiona mejor los neumáticos. Pues, sí. pues hay muchos factores, aparte de, de la velocidad en pista, que era lo que queríamos conseguir con esta segunda manga, ¿no? aparte de la velocidad en pista que hemos visto en la primera manga, esta segunda carrera así que es verdad que vamos a ver. Otro tipo de espectáculo, y, y bueno, y sufrirán, sufrirán en el buen sentido de la palabra los pilotos los 30 minutos. Bueno, queda nada para que dé la salida. Vamos a ver. Y bueno, pues ahí tenemos una salida de momento limpia. Vamos a ver, tenemos pues. wow, Ahí hay cinco o 6 piloto en paralelo diría yo o a un pequeño toque ahí un Buah, madre mía cómo están tomando la primera curva si sí, la primera curva tianos. ha sido un poco caótica para algún piloto ya digo que todo esto luego es revisable y se pone algún incidente no pasa nada por reportar algún incidente no hay que tomárselo a pecho ni personal ni nada y lo que queremos es poner orden y mejorar todos y ver un bonito espectáculo y limpio bueno, mucho intercambio de posiciones en todo al lado, wow, un coche doblado por, por la ahí. la zona de atrás, sí. Vamos a ver qué. ¿Quién ha sido, me parece que ha sido chefo. Muy difícil la gestión de esta primera vuelta, eh, debido a que hay pilotos rápidos que intentan adelantar a pilotos se supone que más lentos y y bueno y es cuando más pegados están. Visto ahí entrar en la primera curva, me parece que eran 5 o 6 pilotos en paralelo. Yo no sé, la anchura del circuito permite eso y, y lo hemos visto. Bueno, pues hablando de información del circuito, que sepas que eh, el, el, el lado más, al, más, más ancho de la pista es de 20 metros y el mínimo es de 12 y la recta tiene 14 metros de ancho. ¿Cómo te has quedado? Joder, bueno, hay que buscar información ¿Y tiene. 10 cubas a izquierdas y cuatro, cuatro a la derecha. Ahí vemos a Dusan que intenta ese exterior, no, no, no ha conseguido, creo que ha perdido incluso una posición. Sí, ahora mismo, bueno, eh, los, los, los pilotos después de la salida pueden tener que un poco recobrar la calma, pensar que esto es largo. Y, bueno, sí, la verdad es que demasiado demasiado fuerte han salido muchos pilotos. Sí. Suponiendo si alguno de ellos intenta ir a no parar, claro, a conservar eh, esos neumáticos, cuanto más traya le dé, mucho, mucho peor. Por, por eso comentaba el, el, el, el que, bueno, que, que la, la salida normalmente se sale con la adrenalina a tope, pero bueno, aquí hay que un poco templar y pensar bueno, que queda media hora, que hay que conservar esos neumáticos, hasta estrategia como he hablado antes. No a, eh, a, no veo a Antonio a Antonio Alonso por aquí en pista no sé si tú lo localizas creo que no y una pena si ha tenido que para... abandonar debido a algún incidente porque bueno hay 26 pilotos eh, conectados con lo cual eh, ha habido un par de ellos que, que han debido tener algún problema técnico en el cambio de otro incidente madre mía lo que estamos bueno, viendo vamos. es que ya eh, Nena Placicdevich está en boxes, con, tiene parece que tiene daños, daños de la aerodinámica frontal, con lo cual imagino sí. que estará reparando, estará reparando. Carlos Ródenas también está en boxes, con, pues eso, también con, con daños en la, la frontal y bueno vamos a ver si estos pilotos pueden preparar sus vehículos y, Buah, y volver a carrera, hacer lo mejor posible. Cristian Baseli le acaba de hacer un interior a Alejandro Díaz Reina en esas enlazadas a izquierdas que va abriéndote y cerrándote. Y ahora mismo se va por fuera. Tiene unos tracks. Bueno, Alejandro, y... si sí, sí, se la ha devuelto. Cuidado, cuidado, cuidado. Me parece que ha habido algún. Un wow, alfa, al, alfa ha, ha tenido un accidente. Poco. Creo que ha sido Cristian Balchelli. Sí, efectivamente. Cristian ha caído a la posición 13. Una pena. Lo que hablamos, creo sí, sí, oportuno que al que, que, que, que final son 30 minutos que tienen que saber gestionar vemos, los pilotos. Sí, vemos que además lleva, lleva la la, la trasera, otro golpe por detrás. Madre mía, la salida eh, creo que eh, creo que ha sido Senas Cotos. O sea, se ha tropezado con así. Ah, Antonio Alonso, si sí, ya lo he localizado, está en el 12. Intentando adelantar, ahí está en paralelo con Francisco Fimía. Sergio sí, que le sigue por detrás. Sí, este grupito de 4-5 también. Muy apretado. Bueno, pues este grupo está guapo, ¿eh? Antonio Alonso ahí. Consigue ese adelantamiento y se coloca el undécimo. Sergio Nunes detrás de Antonio Alonso. Estos dos pilotos tienen un poco por delante también a Luco Alexandre y José Antonio. Claro, es que ahora mismo en ese grupo central están todos, hay pilotos ahí como el gusto ¿no? que están un poco más abajo de lo que deberían estar. Y por arriba estamos viendo a. Pues, a minutos que la, la primera manga no estaban como esos pues, José María Mondino, Santana o Díaz Reina sí bueno ahora mismo el líder de la carrera es Manuel Alves yo creo que, que va a tirar Manuel Alves conserva bien neumáticos no sé si irá a, a no parar o a pasar por boxes pero seguramente será un piloto a tener en cuenta en esta segunda bueno, creo Manuel yo creo que que tiene manos para para, para para hacer una carrera sin entrar a boxes. Sí, en tracción ¿Vale? delantera siempre hay que tener en cuenta a los pilotos portugueses, son muy rápidos y. Y saben, saben tratar la No me sorprendería que no, que no entrara. Eso sí, llegando al límite, ¿no? prácticamente al límite de, de la vida del neumático y cuidándolo mucho. Vemos que le marcan un slowdown a Alejandro Tomeno por algunos track. Eh. Bueno, y ahí vamos a Diurca, intenta hacer un exterior en la primera curva al piloto portugués Hugo Alexandre, pero no, no lo consigue, de hecho se distancia más. Ese, esa primera curva ya hemos, ya hemos visto como algunos pilotos intentan tomar la, el exterior, pero no, no es lo más apropiado. En estas curvas tan cerradas y tan largas es mejor coger el interior y además así no pierdes tiempo y defiende la posición. Estamos viendo el, el grupo de, de, de Luc Moustó y, y José Antonio García Canosa que, que están ahí pues, luchando por esa octava posición. Y bueno, tenemos también que hay una lucha por la con Jaime Clavijo y Durca y Antonio Alonso por, por, por la posición 14. Sí, bueno. el uso, ha perdido también bastantes posiciones, se ha ido hacia atrás. Sí, ahora y ahora el... tenemos con Jaime Clavijo, tú bien dices. Y también un grupito está guapo, ¿eh? Claro, te iba a decir, ¿no? <risa> ¿Se, se, se han montado un par de grupos por detrás. Sí, yo creo que además es que esta categoría, como le beneficia tanto el Rebufo, eh, los coches tienden a ser como imanes, no tienden a atraerse, en el sentido de que... Eh, es difícil separarse cuando un coche le tiene cogido el rebufo a otro, es difícil que se le separe. ¿sabes? Pero si sí es, sí es fácil que se te acerque otro por atrás y se quede con ese grupito y se vayan añadiendo, no es de hecho aquí los vemos Do, doble paralelo. Jaime Clavijo ahí también peleando esa posición y al final, bueno, Francisco Firmía también está ahí. al fin y al cabo pues eso muy, muy apretados eh, tanto delante como detrás y bueno pues, eh, Nosotros que tienen que jugar ahí un poco al rebufo al límite y... de hecho ahora mismo estas son las batallas más interesantes que está viendo en carrera porque la parte de adelante se sí está un poco más tranquila más distante los coches mm. Ahora Agustín Santana sí se está acercando, Alejandro Díaz está acercándose también un poco, pero el grupito más interesante de ver es este. Está... Antonio Alonso ya se está distanciando. Sí, ya está en P13, ahora mismo, liderando un poco este, este grupito. Antonio no, Ojalá paralelo para Jaime para... con el piloto italiano Cristian Marcelli. Ah no, perdón. Estoy viendo a Alejandro Díaz Reina. Ah, que ha visto la farina, ¿no? Es que claro, sí, llevan, sí. llevan el, el Alfa Romeo, la misma skin. Y, y claro, se pueden se pueden confundir. El que me encanta el, el coche. ¿no? Sí, Alejandro está teniendo ahí una bonita batalla. ¿eh? Sí, bueno, Alejandro está haciendo un papelón, cuarta posición. Esperamos que pueda, a ver si puede repetir el, el podio. Por cierto, Alejandro Díaz Reina, que tiene canal de Twitch, que él suele retransmitir toda su carrera. Pues nada, os animamos a que lo sí, si retransmitiendo la verdad es que desconozco si alguien más está retransmitiendo eh, alejandro Díaz Reina como bien dice Enrique lo hace en su plataforma de Twitch y, y lo he dicho animamos a la gente a que se pase por allí bueno Antonio Alonso ahí remontando posiciones ya ha cogido a A Diurka y Diurka es un, un piloto que es un duro hueso de roer. ¿eh? Sí. No se da por vencido nunca, tío. Y joder, yo las veces que he intentado adelantarlo siempre me ha costado horrores. Además, robamos más o menos en los mismos tiempos y es muy difícil adelantar sí. a alguien con tu mismo ritmo, ¿sabes? Sí, sí, la verdad, y súper constante. La verdad que últimamente lo tenemos mucho por, por nuestro Discord. Y, y bueno, no no es un lujazo contar con pilotos el... con así. Tan, tan fanáticos de Rey que, si no está compitiendo en algún campeonato nuestro, está en el Arranque. También animamos a la gente que se, se pase por los servidores de Arranque que ha abierto Rey Están de prueba y están ahí probando el sistema de. De clasificación de por puntos con incidentes con las posiciones, un sistema de lo que está bastante bien. Y, sí. y bueno, y ahí la verdad es que muchos ratos libres que tenemos lo invertimos ahí. También hemos creado un canal de voz en el, en el foro en el Discord para, para quien quiera, quien quiera que veamos que está en ranked y conectarse ahí. Pues bueno, puede, puede conectarse por voz con el micrófono y. Compartir su experiencia, Buah, hay que me clavijo en paralelo, madre mía, con diurca. Vamos a ver, respetándose cada uno su trazado, sí, todo, todo muy limpio. Oh, y por no detrás ve. veíamos a Cristian Barceli. Bueno, ya vemos sea, alguna si entrada mía, en boxes. Teniendo ¿no? algún problema, Alberto Lazzarini eh, acaba de, de entrar en boxes, seguramente hacer ya el, el cambio de, de, de neumáticos. A ver. Sí, de hecho yo creo que ya se abre la ventana, ¿no? Para los pilotos que vayan a parar, el momento óptimo será o en esta vuelta quizá. Sí. para Jami hacer Jamie dijo vemos que también entra. O sea que, sí, en que el momento óptimo canción. yo creo que será la siguiente vuelta sobre todo. Sí, bueno ahí también va a depender de, del ¿no? de, de, de, de, de estilo de conducción de cada piloto y de lo que gaste. Pues vemos que ahora también entra entra Christian Valcelli con el otro Alfa Romeo. Y bueno, pues efectivamente a partir de ahora ya todo va a ser eh, ¿no? un desfile de, de, de pilotos por, pasando por boxes, a poner gomas nuevas y ya jugarse el último estilo. Que Alejandro Díaz Reina sigue manteniendo esa, esa cuarta posición que está haciendo un, un papelón. Agustín Santana con José, Mañi, José María Moñino eh, estaba en segundo y tercer lugar teniendo una bonita batalla. La vez es que Alejandro Díaz Reina también se acaba de añadir a este grupito, ya son cuatro. Sí, sí ahí es, están apretando un montón eh, en esa tercera o cuarta tres, posición, yo creo que el otro es un doblado. A ver. Perdón. Son tres, no son José María, Alejandro y Agustín, pero Sí. El otro era un doblado o algo así. Ah, sí, yo creo que sí, porque me sale que Alberto Vicente que se Pues era, sí, estamos viendo como hay, hay dos pilotos parados ya en Bose y este es el momento óptimo para parar mitad de carrera. Esta esta vuelta, quizá la siguiente. Dependiendo si, de, si tiene una batalla, si está defendiendo posición, si está atacando posición, y parar un poco antes o un poco después puede ser sí. de mayor importancia. Pues sí, ya aquí vamos a ver realmente pues cómo los, los pilotos juegan claro. ¿no? con, con las estrategias y para, para buscar ese momento óptimo. Salida de pista de, de, de Antonio Vicente. Vamos a ver si se, re, se reincorpora. Y nada, eh, bueno, vemos que sigue el líder Manuel Alves, seguido de, de José María Moñino y bueno, Alejandro Villarreina, que ya está en P3, luchando con un Agustín Santana, muy de cerca, y ya más despegado. Es la que Agustín Santana está haciendo un carrero, no lo habíamos visto en la primera manga tan adelantado y, y ahora mismo está haciendo muy buenos tiempos. ¿eh? Pues sí, aunque, vamos, eh, imagino que, que, bueno, que lo calamos, ¿no? Los, en esta segunda manga se ve, eh, pueden destacar otro tipo de pilotos, ¿no? Con, que, sí, de con, hecho. Con otras habilidades. Eh, la verdad es que ha habido, eh, bueno, hay diferentes opiniones en algunos pilotos, ¿no? Que, que dicen que tienen que ir muy despacio en esta segunda carrera, que tal, pero siempre tienen la posibilidad de pararse y Ir a full, ¿sale? entonces, y lo que queríamos conseguir era eso: ¿no? pilotos que no tienen la posibilidad de conseguir de alcanzar esos tiempos eh, tengan la posibilidad de hacer un podio, de luchar por el podio, incluso por la carrera o hacer un top 5, eh, sabiendo gestionar eso esa goma y, y bueno, siendo competitivo a otros ritmos. ¿no? Yo creo que está bien. La primera carrera es al sprint, la segunda es. Poco más de estrategia, y bueno, ahí vemos a Alejandro Díaz Reina en segundo lugar. Bueno, ahí sigue en eh, ahora mismo el podio es español Diurca Urca en un cuarto lugar. Que una remontada ha hecho Diurca Han parado muchos pilotos. Yo creo que los pilotos rápidos Alejandro a... Díaz Reina acaba, está entrando ahora, intentando a boxes eh. A ver, diurca de momento ya con estos entradas a boxe ya se ha, se ha posicionado en, en cuarta posición, con lo cual, bueno, vamos a ver. No sabemos qué estrategia llevará a, llevar a diurca, pero si es capaz de, de gestionar sus neumáticos sin entrar, bueno, pues fíjate que bien posicionado estaría de cara. Sí, yo creo que, que le van como. a tener que parar. ¿eh? Yo creo que es muy difícil mantener Entonces, este ritmo. Es este no, no, no, en Vamos está, a ver, vamos a ver, Está sí. entrando Diurca ahora mismo precisamente. De hecho, mira, Manuel Alves, yo creo que ya. Agustín Santana también ha Había parado Manuel Alves, puede ser, y está sí. remontando posiciones. Está eh, ahora mismo, ahora mismo ya está a Manuel Alves en segundo lugar, a 62 segundos de José María Moñino. Vamos a ver si José María Moñino e intenta llegar con las mismas gomas. Hombre. Vamos a ver, tiene una oportunidad, pero vamos, es, tiene que administrarla muy, muy bien 12 minutos además yo creo que manuel albe ha tenido no, está perdiendo tiempo tiene 90 segundos Uf, que un minuto y medio coño es que un minuto y medio es que cuánto se tarda es que claro los pilotos tienen que calcular cuánto se tarda el pasar por boxes y luego lo el tiempo que te cambien los neumáticos sí. la suma de todo claro lo, lo rentable que es la verdad es que <ríe> tienen que calcular varias cositas sí. momento, algo lo tiene que pasar a Nena Blažević que fíjate el, el, el, el, lo rápido que, que se mostró en la primera manga que está en la, la segunda en la posición 22 vemos que tiene el, el morro el capó sí, abollado para adentro un poco y luego tiene el coche bastante arañado por sí, los laterales sí, lo sí. Lo percance, bueno, no le marca daños es decir bueno, Sí, pero la parte de delante eh, Alberto Lacharino y. Alberto Lacharini y Luc Musto. También están aproximándose bastante. Luc gustó yo diría que ya ha parado. Y Manuel Alves también ha parado, lo cual podemos ver a estos tres pilotos. No sé si José María Moñino intentará no parar y. Hombre, tiene tiene esos 90 segundos de ventaja, que, si los ha de administrar en estos 11 minutos que quedan, pues le puede dar la pistola, pero es que te pueden, te pueden desfallecer las ruedas. Fíjate lo que le ha pasado a, a Luke Musto en la primera manga. Las dos ruedas... No, si pincha... Bien. Olvídate ya porque pierde lo más grande, sí, tiene mucha borraje no? de tiempo. Pero bueno, quedan 10 minutos, deberían de recortarle a ver si, eh, si llega o no llega. <risa> <Si> es que <risa> Claro. Porque Ese... por lento que llegue, ¿sabes? Si no pincha, por lento que llegue, son 60, 70 segundos. Que en 10 minutos le tendrían que recortar. siete eh... segundos por vuelta. O sea, es que es una brutalidad. Sí, de todos modos parece que, que está perdiendo bastante tiempo. Ya está a menos de un minuto Manuel Alves. O sea, ha perdido en una vuelta 70 segundos. Yo imagino que ya le están empezando a desfallecer los neumáticos y, y entrar en boxes. Yo. Que... Sí, se ha dado cuenta que quedan 10 eh, minutos todavía y... Sí, sí. Sí, sí, sí, ha sí, hecho sí, el sí. intento, vamos a ver si... Vamos a ver, vamos a ver si... Vamos, es a, que ver, todavía vamos tiene... a poner la, la cámara a ver si... A ver si entra... 27 en so, si se segundos ahora mismo, 60 segundos más o menos con respecto a Manuel sí, Alves. De, de hecho tiene unos doblados que se lo están comiendo vivo. Sí, sí, sí. Va a entrar seguro porque... le está está costando. Sí, de atrás, José María Moñino tiene dos doblados que se quieren desdoblar. Creo. Sí, pero es que están en posición de poder hacerlo, sí, sí, son no, tan, sí. son debido sí, al desgaste sí. climático, son más rápidos que él. Entonces, eh, de, sí, hecho, a lo mejor, vamos... de hecho tiene tres doblados. Lo que pasa es que a lo mejor si le doblan le aparece la bandera azul. Pero bueno, no, eh, aquí nada, eh, se desdoblamiento, eh, como estamos viendo y no pasa Sí, nada. sí, pero fíjate, no, se, se está apartando, pero no entra, no entra box, se va a intentar aguantar. Sí, no, yo creo que él va, va a, a no parar. Ya, ya no, el, lo momento va, el momento óptimo de la ventana óptima de, de estrategia en base ya, ya ha pasado. O sea, ahora mismo, si parase, eh, perdería bastantes posiciones más que si hubiera parado a mitad de carrera. ¿sabes? Uh -huh. Pues pues va, va a sufrir, ¿eh? va a sufrir José María Boñino vemos también la, la lucha de, de Alberto Lafarini no por la tercera posición con, con Lucas Gusto eh, ahí a tres décimas y que vamos bueno, están a un par de segundos ambos de, de Manuel Alves supongo, supongo que enzarzados en esa lucha pues le están dando un poco de a Manuel los otros segunditos de esta entrega marcado y vemos efectivamente que, que José María Muñino pues, se sigue manteniendo en ese minuto Sí, parece eh, que, parece que es capaz de mantener o sea, la distancia. 60 segundos. Yo creo que habrá tenido algún problema cuando hemos visto que bajaba bastante el tiempo, pero. Pero bueno. Ahí vemos a Nena eh, desdoblándose. Eh. Creo que es Nena. Sí, sí, sí, era él. Sí, vamos, yo te digo, creo que, que eso me a pasar. Va a sufrir mucho, va a sufrir mucho. Bueno, Luc con Alberto Lazzarini. Muy pegado y yo creo que va a intentar meter el coche sí, en esta bajada. En Coge sí. ese exterior y nada. Y ahí, sí, ahora tiene ya el interior. Perfecto. Nada, pues ahora, siete parada. Y, no, el de la vez ¿Ves? Que de momento le sigue recortando a José María Moñino. Y está 44 sí, le ha recortado. Es que le es que, diría casi 20 següers. Bueno, bueno, vamos a poner unos 20 segundos más o menos, pero ya quedan 7 minutitos, o sea que. Sí. Y bueno, José María. Moñino sigue con su trenecito particular de. De, de, sí, perdida de perdida detrás. De gente que se quiere destoblar. Madre mía, los tiene que los tiene que estar bueno, eh. de los nervios. No me imagino la situación. Sí, claro, bueno, los pilotos que cuando puede darle adelante y ya está sí. Sí, claro, eh, por supuesto. Ah, como si estuvieran peleando una posición normal y corriente. O sea, tampoco cada uno está haciendo su carrera. Claro, efectivamente. No tiene por qué ni apartarse ni ni los otros tienen prioridad tampoco de adelantamiento. Un adelantamiento normal y corriente. Y... Bueno, aquí vemos a Alejandro de la Reina. Sí, yo sí, creo que por seguridad José María posición. se debería de, de apartar un poco para... Yo yo personalmente me apartaría para, claro. para ir solo, ¿no? para ir tranquilo, ¿sabes? Efectivamente, que, ya no es, es por tu propia sí, bueno, ahí, comodidad ahí incluso. ¿eh? pasar ya. Hombre, sí. los otros también tienen que ir, prepararse un poco del de adelantamiento y pasarlo con velocidad. No, no va a perder tiempo José María sí, para sí. dejarlos pasar. La situación es lógica y de Perder tiempo para dejarlo pasar, por supuesto. No se trata claro. nada de eso. Bueno, 5 minutitos y 38 segundos me marca con respecto a Manuel bueno, Alves. Eh... 30, 31. Bueno, empezamos cuando tenía quedaban 11 minutos y, y tenía unos 60 segundos de ventaja. Ha pasado la, la, la, mitad, la mitad, mitad del tiempo y. y, sí, y bueno, eh... Esa es la batalla. La batalla por la primera posición ahora mismo está entre José María Moñino y Manuel Alves. la distancia 35 segundos, de media 30, 40 segundos, quedando los sí, sí. 5 minutos. Y lo que tú dices, hace. Sí, sí, Cuando quedaban 10, 11 minutos, es, tenían 60, 70 segundos. Con lo cual parece que, que, bueno, la caída de tiempo yo esperaba que iba a ser mayor, pero parece ser que la hemorragia la ha podido detener. Yo creo que eh, irá a, a más eh... ahora también. A ver, ahora también José María moñino se ha quitado de medio a esos pilotos que se querían desdoblar. Sí. Y, sí, y ahora va a poder correr también más tranquilo, más tranquilo. Yo creo que más concentrado más también, sobre todo, para no bloquear en ningún momento, no, no forzar los no giros. el creo creo que le va a favorecer el, el, el haber dado paso a esos, esos doblados. Le da tranquilidad a ellos, pero sobre todo a él. Bueno, vemos que sigue a esos 40 segundos. Otra vuelta más, acaba de pasar por meta, cuatro minutos y medio. Mm, tiene papeletas, ¿eh? Tiene papeletas para, para. Bueno, realmente no estamos centrando con la cabeza. Cuando. Sí, damos Es que un... estamos viendo que tampoco hay muchas batallas excesivas. Sí, batallas está no bastante hay. estable eh... toda la parte de atrás. Podemos dar un repaso si quieres. A... Sí, que es verdad que Luque ha. Adelantado a la Charini y alguna posición se ha intercambiado por la parte de tercera pero es más carrera de, de, de estrategia y luchar contra sí. los propios tiempos. Que claro, yo creo que, que los pilotos ya están pensando más en conservar sí. neumáticos y llegar. Ya que sí, ahora se lucha. acordarán mucho de la primera sí. vuelta, sí, efectivamente, pero que <ríe> dice, ahora, madre tú. mía, porque para qué? para que ¿no? claro, sí. bueno, pues si ¿sí, damos un. Quedan tres minutos y medio, damos un repaso rápido y ya en los dos últimos Sí, hay 18 minutos. pilotos en pista, vamos a ver el repaso. Pues nada, eh, rápido. Primera posición para José María Moñino, intentando aguantar esos neumáticos. A 30 segundos aproximadamente Manuel Alves, en segunda posición. A un segundo tiene al Luc Gusto, en P3, seguido por Alberto Lazzarini. Ya además despegado Agustín Santana. Después tenemos a Alberto Vicente en P6. Seguido en Sergio Nunoz, lunes en séptima posición, octava posición para Antonio Alonso, Alejandro Diarreina noveno, Hugo Alexandre, el portugués en décima posición, seguido por Diurca en décima posición, Francisco Fimia, doceavo, seguido en P13 por Cristian Barcelli, Andrés Bauer en, en la, en la en posición decimocuarta, Julian García Muñoz en P15. Posición 16 para, para Alejandro Tomeno, una pena, bueno, que, que pero... Sí, ahora mismo creo gana. que está intentando el adelantamiento con respecto a Yoki. P17 para Sena Checoto, que vemos que va sin, sin la, aerodinámica la ha adelantado la a Alejandro Tomeno acaba de adelantarle ya a Yoki. P18, Nena Vladisevich y, y cierra la parrilla en la última posición, P19, Luis Sousa. Bueno, pues haciendo este breve repaso hemos visto como Luke Musto también ha, ha recuperado posición con respecto a Manuel Alves y ahora la batalla por esa victoria de, de esta segunda manga de, de la fanny Cup, de la ronda 2 de la Fanny Cup, perdón, eh, está entre dos amigos como es Luke Musto y José María Muñino. Fíjate que, que Luke Musto ha marcado tiempos de 1,28, 1,28, 900 para el y, y José Manuel Meñino marca 1,33 en la última vuelta, o sea, 5 segundos largos. Está desde luego guardándose eh, los pocos neumáticos que le queden, queda un minuto 46, dos vueltas, 20 segundos, sí, claro. lo va, lo va última, a pasar muy mal, tiene posibilidades pero va a La última mucho. vuelta son 5 segundos de sí. diferencia. Sí. Entonces... Sí, lo va a, o sea, lo va a pasar. No, no, es que, no muy llegue, muy es que el, eh, José María Moñino, como llegue, como llegue con las gomas. Bueno, eh, ahora mismo quedó un minuto. Gana, o sea, yo creo que acaba de entrar ya en la última. Efectivamente va ha entrado en la última vuelta. Porque aunque no sea la última, él levantará el pie para que sea la última. Tiene bueno, hacerlo, 12, 12 segundos, hacerlo. 12 segundos, va a llegar Luque. Lo va a ver en línea uh -huh. de meta, pero.. No va a optar a. Bueno, sería, vamos, todo todo todo un logro para, para que se mueva Moñino, ¿no? El, y a más merecida, sí, ¿no? Porque es por agencia, lo, que, por lo, sí. por lo que está sufriendo. Vamos a ver si a nos pincha en alguna vuelta, la verdad es que. <ríe> ¿Qué es lo que le pasó a Orlando Teleiro en la ronda 1? ¿no? Eh, vimos cómo pinchó en la última curva. De momento, Luz Musto ya está a 10 segundos aproximadamente. Ya. Ya se está acercando. Sí, en el mapa ya lo ve. Y. Y yo creo que ahora Luc Musto, vamos a ver, creo que ha tenido. Ah, no. Ha perdido bastante bastante tiempo según los datos. Y bueno, vemos a José María Moñino cómo se prepara ya la penúltima curva del circuito. Disponiéndose para. Vamos a subir al copy para verlo. Esta está estará doblando a. Creo que era Cristian el Y bueno, quedan 6 segundos. Yo creo que está apurando, apurando, apurando. Nada, Bueno, ya bueno, llega, bueno, cero segundos. Nada, nada, la verdad es que bien, para enhorabuena para José María Poñino. Me alegro un poco. para. Mío. Muy bien, muy bien. Carrerón de José María, gestión de neumáticos. Y entró como piloto suplente y ha podido. Muy bien, muy bien. Enhorabuena, más, José María. Y, y y vamos, se merece la gran. victoria. La, se la ha <risas> trabajado, la ha sufrido. Yo he sufrido sí, con él. Gran carrera también para Luque. Y Manuel Alves también acaba de pasar por línea de meta. Eh, magnífico podio y. Manuel Alves ha pasado por voces Luc Musto ha pasado por voces y José Mariano. O sea que las dos estrategias son válidas. Las dos estrategias te permiten optar a, a la victoria. Sí, sí. Y bueno, esto era lo que queríamos. Pues sí, o sea, bueno, era un poco también el, el ver cómo el saber gestionar los neumáticos. ¿no? Y, sí, Alberto Lazzarini ha llegado en cuarto lugar y Agustín Santana también, que ha hecho muy buena carrera en p5 alberto vicente p6 sergio nunes p7 antonio alonso al final ha conseguido llegar en octavo lugar alejandro díaz reina p9 y, y Hugo alessandre eh, p10 y urca el 11 cristian barceli el 12 francisco Fimia 13. va a llegar el 13 acaba de llegar el 13 si sí. andrés bauer andrés bauer el 14 Alejandro Tomeno, el 15. Nena, a llegar 16. Sena C. el 17. Joaquín García, el 18. Y cierra la parrilla Luis Sousa en, ese, en esa 19 posición. Pero fíjate, esta portugués. manga que, que han acabado 19-26. Yo creo que en la, la anterior acabaron acabaron casi todos. Acabaron. Sí, esta ha sido bastante madura. Bastante accidentada, bastante bastante yo diría. Las primeras puertas hemos visto. Cosa que intentamos que no que no se vean mucho el tanto incidente, vamos a a ver los reportes de los pilotos y y bueno, intentamos poner las sanciones lo mejor posible y lo más pues nada, adecuadamente a, posible respecto ahí, ahí a las en, reglas. En pantalla los resultados finales, victoria para José Moñeno y vuelta rápida para Luc Musto, que se ha quedado a a menos de 4 segundos, 3, 3 segundos 80 50 milésimas muy muy muy cerca una vuelta más y, bueno, madre y si mía Lucas todavía puesto el equipo de Manopla sin Racing que eso tiene ya más años que el sí, pide los de, derechos de autor eso ya y bueno, no, eh, la no, verdad que la que ahí y, pues nada la y otra bueno. carrera de Fanny Cup súper emocionante donde hemos visto bueno pues pues eso los estilos de conducción diferentes con diferentes resultados como tú decías las dos estrategias se han demostrado ser, ser válidas y, y bueno eh, pues pues una Funny Cup como, como nosotros nos gusta competida y donde vemos diferentes eh, pilotos arriba en según el tipo de, de manga ¿no? de, de, de, de propuesta que, que hay ¿no? porque no tiene nada que ver el, el quién ha acabado arriba en la primera manga con, con la segunda sí, y eso también lo hace más que, interesante bastante, sí yo creo que eso es bastante interesante eso. Eh, bueno, pues me gustaría saludar también y agradecer a toda la gente que se haya pasado por el chat. Eh, mi enhorabuena, le damos la enhorabuena al podio, a los tres pilotos que han terminado en podio, y pues han hecho ya una vino, carrera. Tanto y... Y Manuel Alves, ¿no? Sí, sí tanto en la primero. primera carrera como en la segunda. Y. Y bueno, vamos a ir cortando ya la retransmisión. Eh, os recordamos que el próximo miércoles estamos aquí re retransmitiendo ya la tercera ronda de esta Fanny Cup VTCR 2018 y 2019. Y agradecer también a todos los participantes de este campeonato, que sí. si no llegase por la participación que hay, no, no cobra esta dimensión un campeonato, es imposible. Y bueno. Eh, ya lo que quieras tú aportar No, Enrique. nada, pues eso eh, Que bueno, que, que una funny Cup eh, de, de la calidad y del nivel que, que habitualmente tenemos Y nadie recordaros que mañana Pues tenemos eh, la Porsche Trophy Que también transmitiremos Y que esperamos aquí, que esperamos que la, la sigáis En el canal de YouTube de Ray Room Spin Sí, mañana estaremos con La Porsche La Handback Porsche Trophy que la verdad es que tiene un premio suculento gracias a, a un, al compañero de organización eh, Models Games. Y, y bueno, y ahí estaremos retransmitiendo a los que estáis participando, como Enrique Muñoz, que estará ahí en pista. Ahí y estaremos haciendo lo que podamos. Sí, recordaros <risa> que os paséis por la, por la web para estar... Para tener toda la información posible de Raid Room Spain, de Raid Room, acerca de todas las aplicaciones y de todo, todas las comunidades que hay, todo todo, todo acerca de Raid Room está ahí y, y es lo que queremos, tener ahí una base, un centro de datos ¿no? y acceso a cualquier link, a cualquier información que estemos buscando con respecto a Raid Room y luego también invitaros al Discord que pues bueno, siempre siempre te puedes echar ahí una risa con quien sea y, <risa> sí. y por ahí me encontrarás bueno pues nada, lo dicho, nos vemos en la siguiente hasta luego hasta luego